Eh, Neto, el gobierno Ajá. decide que no van a pasar a la fase 3. Al parecer, ay, mira, mira qué tres muñecos eh, bellos, su santísimo <ríe> amigo. Estos tres, eh, digo, veis estos muchacho. <risa> <risa> <risa> <risa> Estoy hablando a ti, la vuelta. Ay dios, pido disculpas, pido disculpas. <risa> el gobierno entiende. Ajá. que en la fase 3 el país no está preparado porque ha aumentado un brote en los últimos días que ha puesto esto un poquito difícil eh, yo creo que yo creo que no debió llegar ni ni la fase 2 entiendo yo y por qué digo eso porque lo, pues lo que yo vi como quedó el ministro de salud en el informe de alicia ortega porque cuando Alicia Ortega le presentó, yo vi, el es que ve el informe de Alicia hombre. Ortega se da, se da Ay, cuenta. Hombre. Cuando Alicia Ortega le presentó a él, le dijo, mire, pero esto ha pasado, esto así, así, ha aumentado esto así, así, así, en tal caso. ¿Usted estaba preparado para eso? Él no supo responder. O sea, Alicia sacó todos los datos que indicaban de que en verdad todavía nosotros no estábamos preparados para dar una apertura tan amplia. Y se lo hizo saber a él. Y le preguntó a él que si él sabía, que si él sabía que este porcentaje iba a pasar. Y él dijo que no tenía un porcentaje claro. Dijo él, no tenía un porcentaje claro, que él quería, que ellos sabían que eso iba a aumentar. Una pregunta, escúchame que te interrumpa uh -huh. para no caerme muerto aquí. Eh, cuando cerraron todo, uh -huh. el estado de emergencia, ¿cuánto infectado habían? ¿Pueden, fue, eh, los por día, pueden, por día, por día. No, no, no, no. Cuando lo cerraron, decidieron a estado de emergencia, toque de queda, que no asimilamos bien, que estamos trancados. En uh -huh. ese, a los primeros, ¿por cuánto fue? ¿Pueden participar? No, pero el primero fue, en el primer boletín había cinco, de, dos, después tres, sí. cinco. Ahí, ahí fue que, que cerraron Cerraron, todo el cerraron, agua. cerraron. El brote, tú sabes. Y cuando abrieron, ¿cuánto había infectado? En, en, ¿En la primera? ¿Pero cuál fase? ¿En la primera o la no, segunda? No, no, en la primera fase, cuando abrieron no, todo. No, en la primera fase habían bajado un poco. ¿Pero de cuándo no? no? pero no de que eran como de, tres, de, de 500. Bajan a 300. Bajan a 300. Y entonces, si usted no. cerró un país con 5 infectados, ¿no lo abra con 500? O con 200. O con dos, es más, con 150 es peligroso. ¿Tú entiendes? Y es un virus que, que tiene como... Su, su contra y su pro. Porque esa fue la pregunta que ella le hizo a él. ¿lo entiendes? Entonces se dejan llevar de, una pres de, de, de presión eh, por los empresarios. los empresarios, que los ricos no pueden dejar de producir, por más que tengan. ¿Tú entiendes? Porque el pobre no le hace presión a nadie. Todavía el amigo de nosotros, Darry, y los muchachos no están, tra no tienen, no, no están trabajando en, los, en Estados ah, Unidos. en Estados Unidos. ¿Y ¿lo Para mí un barbero, un barbero. Oye, oye, oye, todavía dice, no había esto. Digo una presión... Eh, de los comerciantes aquí eh, el caballero de aquí que, ¡ay! que Oiga, escuchen. Que vamos a ver si hay hombre, no fue así que él dijo. Uh -huh. Vamos a ver si hay, si hay si aquí hay policía fue que dijo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo? ahora con esos infectado, tienen que ponerlo infectado ahí y poner la cara de ese señor allá al lado. Y, y todo infectados, infectado, entonces mandárselo a él hacerlo responsables porque aquí un gobierno no se puede llevar de nadie a menos que no sea de su cúpula de gente no, que de, te, de, ¿eh? de sus analistas de sus analistas porque de... para eso hay un asesor asesores gobierno o el loco que somos para eso ni asesores aquí no se podía abrir Pero, lo entonces que, de lo que, abrir, lo oye, que presentamos antes de ayer la discoteca oye estamos subiendo y no ha caído nadie por eso con eso <risa> y estamos subiendo entonces yo pongo a luis segura a ana gabriel que me gusta a hacer la tarde con, con un vino a la fuerza no puedo más de ahí con un vino a la fuerza Neto, tú sabes que. Eh, no, no, no la, yo no puedo variar porque tú la, sabes la, que, lo, que no, no uh -huh. hay cuarto. Ajá. Uh dale. -huh. ¿Qué pasa? Eh, ahora es a las 8 de la noche el toque de queda. Uh -huh. ¿Qué lógica tiene? Subieron y bajan el toque de queda. Uh -huh. ¿Qué lógica tiene? Estamos volgando con locos. Es verdad que aquí vemos de, de, de 200 gente. A, a, hay 150 locos. Pero yo, hay muchas personas esos 50 que, A lo los que yo veo, van a tener que aumentarlo el toque de queda obligado. Vamos a tener que aumentarlo. Esa es una. Es nomás, Aquí hay muchas personas sin conciencia. Aquí hay, mira. neto esa es una. Tiene que reforzar mucho. Pero qué pasa? Hay un problema que es el peor problema de todo. Y no solamente por el gobierno, porque el gobierno es uno. Es la política. Independientemente de usted sea de quien usted quiera, pero lo voy a ser sincero. Esto, si no hubiera sido, si no te hubiéramos montado en tiempo de política, hubiera estado bien cerrado todavía. 24 horas había estado cerrado aquí. Mira. Si no es por política, otra cosa, cerrado. este es un lo que gobierno. Pasa que están, están todo el mundo, todos, están preocupados por los votos. Este es un gobierno tan flojo que tiene que, que decidir por escucha, por lo que digan, por lo que hacen. Eso no es así. Usted tiene un equipo, porque tiene un gabinete para eso. No pongan los gobiernos. Inmediatamente, ese caballero no supo responderle a una periodista tiene que entregar ese puesto. No, porque otro ya metí la... de la clara. Fue una confusión, fue. ¿Qué Después confusión? Confusión. Ajá, con... y vos pero también. <risa> Inmediatamente bien, pues, pues, pues. ese caballero no supo contestar una pregunta, porque eso tiene que traerte consecuencias a ti. Inmediatamente pongan otra... Aquí hay doctores. Cruz y Minian caen bien en ese puesto, aunque no lo quieran. Uh -huh. Son personas que hacen me mejor fuera del gobierno que estando en un gobierno, pero hay personas que están capacitadas para ese eh, mi ministro, ¿qué se dice? Ministerio. El ministerio, que ese señor hace tiempo que quedó loco. Desde, de la, desde que esto empezó. Yo creo que están ab abriendo. Se están adelantando. Y estoy viendo a los empresarios adelantándose. Muy rápido. El gobierno ahora, ahora fue que despertó. Ahora es que está ayudándose cuenta que no pueden llegar a la fase 3. Uh -huh. Debieron quedarse en la fase 1 todavía. Para, o sea, se fueron muy rápido con la fase 2. Porque ellos entendían que ellos quieren hacer lo más posible mejorar esto antes de las elecciones. Porque vuelvo y lo repito, todo el mundo está pendiente. A nadie le, a nadie le está importando lo que, lo, los infectados. La gente lo que está preocupado es por las elecciones. La gente no le importa. No, no, no, no. Si usted se enferma o no se enferma, no le importa eso. A la gente lo que le importa es las elecciones. Entonces... Es posible que tal vez el grado de infectado sea muy, de, no, ha ten, no ha tenido un gran riesgo, o sea, de muerte. Las muertes no son tantos, pero como quiera. Hay personas que van a llegarle, jóvenes que tal vez no, no sufran, o sea, no, no, no tengan, no tengan eh, síntomas peligrosos, pero llegará ese síntoma fuerte a, a, a, a personas de mayor edad. Entonces, ahí viene lo inconveniente. Yo lo que creo que de, deben dejar soltar un, en banda la política. Soltar en banda, los, que los empresarios eh, se preocupen totalmente. O sea, como que se enfoca más en los empresarios solamente, en lo que los empresarios les beneficie. Y retener el país, porque supuestamente yo leí en el periódico que República Dominicana es uno de los países que menos ha gastado en la pandemia. O sea, que ellos tienen mucho dinero... Y todavía su economía es soportable. Tú sabes lo que Porque pasa? hay países que están peores. Mira, y tú. no quiero que esto pase como Brasil. Porque Brasil y en Italia pasó eso. Soltaron esto en banda, dejaron a la gente. Ah, no, ya, ya se mejoró. Vamos por la calle. Y están ahora mismo que no pueden no saben qué hacer porque no lo pueden controlar. Tú sabes, en China pasó eso también. Y, y en Chile. Tú, tú sabes que, qué fue lo que pasó aquí. Otra parte también. Que se cuidaron más los envejecientes y al controlar esa parte de los envejecientes, uh -huh. ¿no entiendes? Que todo el mundo cuidó a su viejo. Mamá no salía de la habitación. No, digo. no entiendes? sale. Yo no dejo como... Las personas mayores, Magara no, porque Magara puede tener 70 y cree que oh. tiene 25. Un saludo <risa> a Magara la más dura. saludo a Magara. Eh, a cuidarse los señores que ya no estaban muriendo, pensaron que esto estaba bien. Eso es lo que yo pienso, porque hubo una gran parte que, que se... ¿Qué día de comer. la madre? ¿Cómo se abrió el comercio? ¿Cómo la gente estaba en el comercio? Sí. ¿Qué que día de la madre que. Ah, no, okay. loco viejo? ¿Qué loquera hay aquí en Macorís, ¿Qué mente más fresca, como dice Belia. No, señor, eso no se puede. Y óyame, me le voy a decir a aquí, algo. Aquí... Busque la forma. No me, a mí no hay quien me diga. Si, no es, si se puede evitar, si se puede poner una... Porque el hecho de que las elecciones se suspendan, un ejemplo, <risa> no significa que Danilo lo va Dani a Porque la Constitución lo dice claro. Si él llega hasta ese periodo... Tiene que poner una... Tiene persona. que por, no, tiene, tiene que haber un... Un sustituto. De, de, de, el, el, el, el, un conseja cons, o como pasó en... Eh, yo creo que fue en el, en, el, en el 58 59, no, no creo bien, no me, no me acuerdo. Bueno, ¿Tiene que ponerle de la Procuraduría no, o de la Suprema? Net, alguien ya que que me dijo el, el término, no, no, me no, no, no, no sé que, el término. No, tiene que poner una gente de la Suprema no o no sé. algo o, así, ajá, un, sí. un consenso. Como alguien de esa gente. Porque, le voy a decir algo, prepárense y a las elecciones porque todo el mundo va a buscarse lo suyo y tú lo sabes, Neto, que la gente va para la calle... Atrás de pica a Atrás de pica a de su cuarto. No le va a importar eh, si te enfermo o no te enfermo. Eso viene. Eso viene. Prepárense que eso viene. Así que yo creo que voy a decir una cosa. Yo voy a votar yo y mi, y, y, y mi esposa tal vez. Pero mi, yo, mi mamá, no, Ay, voy a, no la voy a poner para eso. Hay que votar, hay que votar. A mi mamá yo no la voy a poner para eso. Ni a los viejitos míos yo no la voy a poner para eso. Yo no lo voy a poner para eso. Sabiendo yo. Y más que el mismo mini, el mismo presidente de la Junta Central dice que no tienen detectores, y que de, varna, y que, que no, de que de que vaina, que no <risa> llegan, que <risa> no tienen ¿Eh? cuarto, de que para ponerle ¿Cómo detectores. ¿Cómo que no va a tener dinero para comprar eso y más? ¿Eh? Se fue la luz, no importa, Se, tenemos planta. Ni... <risa> bueno, vamos con la otra información.